¡Grabando! Hoy estoy en este desierto en medio de la nada Intentando encontrar el mejor programa gratuito Que más nos haya salvado la vida En mi clase de audiovisuales hace un tiempo El profe estuvo a punto de suspender a toda la clase Porque no sabría ningún vídeo en el reproductor Y claro, el alumno tenía que traer preparado su trabajo Para que fuera reproducible Porque si no es que, es que no lo habían hecho ¿Por qué pasó eso? Porque, pues porque todos editaron sus trabajos Con la misma app de móvil que renderizaba en un formato raro Y el reproductor de Windows apesta Imagínate que un reproductor no sé, reproducirse. Sí. Adivina qué hace el VLC. Hace su trabajo. Sé ¿Sí, que qué. qué? <risa> Así que instalé el VLC en el ordenador de clase Cosa que debería estar ya instalada porque es de código abierto Y cae un poco de cajón Y nadie suspendió Porque todos habían hecho su trabajo Menos el reproductor de Windows Un programa que comenzó como un proyecto escolar Y que es llevado por voluntarios Es más eficiente que el reproductor estándar de una empresa Que tiene una net worth de 3 billones de dólares Y un grupo de estudiantes lo hace mejor que ellos ¿Sabes qué dijo uno de los creadores del VLC? Money is a jail You need to have decent amount of money Sure, more money would be fun But most of the people I know who have more money Sí, lo sé. Se nota que es francés. Pero le agradezco su código moral. Hay muchas tecnicidades que molan del VLC como que fue el primer programa para el cual no tenías que instalar códex, una movida muy chunga. Simplemente lo instalas y funciona pase lo que pase. Es prácticamente a prueba de balas. Y por eso el creador es tan duro a la hora de añadir aportaciones de la comunidad. Solo añade el código que es irrompible con el paso de los años. Que está limpio. Porque es consciente que los aficionados con el paso del tiempo pues hacen otras cosas y ya no están disponibles para arreglar errores. Y la belleza del VLC es que es abandonable. Es el único programa que va a seguir en pie tras el apocalipsis. Tengo entendido que el Media Player Classic también es brutal, pero mucho más sencillo, útil si solo ves pelis. En fin, yo uso el VLC. Da Vinci Resolve. No hay muchos editores de vídeo profesionales que sean gratis. Premiere, Sony Vegas, Final Cut... Salen por un ojo de la cara al aficionado. Da Vinci es gratis. Bueno, a ver, tiene una versión gratuita con el 95% de la versión de pago. O sea, es el programa que usan los editores de Netflix. Quizá piensas que da mala espina que esté gratis, porque si no sacan dinero del producto, el producto eres tú, ¿verdad? En realidad es una estrategia de Blackmagic, la empresa que lo ha desarrollado, para vender su hardware, aparatos físicos. Obviamente no todos los usuarios del programa van a comprar sus productos, pero sí un 10% de los usuarios usuarios que lo usan terminan haciéndolo, les sale rentable. Y al mismo tiempo, es accesible. Es una de las razones por las que Netflix utiliza DaVinci porque hay más gente joven espabilada que ha podido aprender a usarlo aún sin tener recursos económicos. Contras es un programa muy poco intuitivo. Es bastante jorobado para un principiante, no puedes lanzarte a la aventura a averiguar cómo funciona porque tienes que ver tutoriales para aprender. No me gusta la manera en la que se edita el audio, o sea, no se puede trabajar fluidamente según está programado, es confuso y cuando te das cuenta has borrado la mitad del audio sin querer, así que lo que hago en mis vídeos es editar el audio un Reaper y después meterlo ya listo en Resolve. Frost no se cuelga ni de coña como lo hacen Vegas y Premiere. Te permite trabajar durante largos periodos de tiempo, lo cual está bien en un programa, sabes, que, que funcione. No ralentiza el ordenador tanto como lo hace la suite Adobe y tiene muchos templates, efectos integrados, etcétera. Se renderiza como la seda. Da un gustazo que no te lo puedes ni imaginar. Da Vinci comenzó siendo únicamente un programa para colorizar, de ahí su nombre, Leonardo Da Vinci. El colorizado sigue siendo la mejor parte de Resolve. Es impecable, es el programa que más herramientas de color tiene y convierte mis vídeos cutres Grabados con el móvil en una maravilla y tiene una función estrella. El traqueado. tiene una inteligencia artificial integrada a la que le dices, píntame este objeto y solo este objeto, y automáticamente lo ajusta en todo el vídeo. Ahora veo series de Netflix como Umbrella Academy y digo, ¡Ja! ¡Esto fue fijísimo! Editado con Da Vinci Resolve. Aunque lleves años usando otro editor, solo tardas un par de meses en adaptarte a Resolve. Y vale la pena. Eh, eh. ¿Qué es eso? ¿Es Reaper? Ripper es Gateway? ¿Qué es eso? Es como los memes de perritos de Facebook de 2012 de... Sé que no me darás like porque soy feo. Reaper te grita... ¡No soy gratis! Pero sí es gratis. Como Winrar, incitan culpa para que pagues. Ah, Oda city está bien, ¿sabes? Pero... no está bien. No entiendo por qué músicos indies siguen pagando millonadas en Pro Tools, Ocubase, Logic, el estudio Mal, Mal. Reaper es brutal. No me explayo porque sé que sigues a Jaime Matoza, ¿no? Jaja, ingenuo de mí que pienso que aporto cosas nuevas. De Mux me caso. ¿Eh? El Avidemux me ha salvado la vida infinitas veces sin pedir nada a cambio. Y nunca me ha fallado. Un vídeo sin renderizar, es decir, en vez de esperar dos horas a renderizar un vídeo largo, darte cuenta de que hay un error y volver a esperar dos horas de nuevo, puedo renderizar solo el cachito que está mal y unirlo a lo demás con Avidemux en... ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos, ¿dónde? Está mi anillo eh. Ao3. Ya he hablado con profundidad de AO3 Y ya sé que no es un programa, sino una plataforma Pero el caso es, no podría vivir sin ella Simplemente, no podría ¿Y para qué quieres pagar terapias si puedes ahogar tus penas En historias bien escritas? stone ayer me encontré en el escritorio De mi Rocket, una foto titulada Monito gracioso, porque sí, es así de caótico. E intenté abrirla y no se Y yo como, ¿por qué no se abre? Tendría que haberse abierto en media milésima de segundo Y cuando reviso, <ríe> Windows y Mac es experto en no hacer su trabajo? Así que le instala el Fastone y ya. Mm, Medibang, parcialmente reemplazo del Photoshop, completamente reemplazo del Psy. ¿Sabes qué es lo bueno del medivan Funciona, siempre, y es gratis, y tiene servicio en la nube, que nadie usa, pero está ahí, y tiene pinceles, como todos los otros programas de... ¿sí? <risa> <risa> es muy bueno. Vale, es muy bueno. Mmm, qué bien. Huele la calidad gratuita. ¿Sabes lo que es gratuito? Mis vídeos. Sí, de nada. Yo soy bicho. Y a ti te toca decidir. Más seguirás la pista. Pero antes de que te vayas, Renato, Miller, guardia. Acá, Rocket está subiendo vídeos semanalmente a YouTube. Todas las semanas. Porque así funciona la semanalidad. Y lo va a seguir haciendo hasta que perezca de estrés. Y yo salgo en esos vídeos a veces. Así que mueve tu culo ahí. Y ponte a ver sus vídeos. Porque están muy bien. ¿Sabes? Y ya está. No necesitas otra razón.